Perfectamente claro y entendido. Consejo del día. Y estamos. ¿Qué número que tú quieres de la chica? Tú sigue llamando a la chica y ahora que no vas a llegar ni al, ni al campamento vas de aquí. Vamos a hacer la bien por decirle, no te pido número Aquí todo mi partido de chota, Estamos aquí porque estás mandando ¿qué? Que te mande el número de quién. Aquí nada. Nada de no número, número. El número. No el número. No el número. No ¡Qué se! ¡Qué se! ahí! ahí! ahí! ¡Ah, el ahí! Consejo del día. Consejo del día, pues. es el consejo del día? ¡Es loco, eh! ¡Vete, ¡El ahí no me para mí! Estos locos. Esto es loco. Ay, también, ahí también fue pues, la madrugada Se sí, <risa> <risa> <Salía fuerte. risa> <risa> <¿S> <risa> Peinado, o oh, le a donde le no veo nada. no, usted no, oh, usted va a hacer bullying. Ve, esa pose, ay, la, esa, esa pose. Ya, pose. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no, al al peso, al peso. Uh! <laughs> <mentioned> <YEAH> lo va a llevar mi Lo va a llevar. ¿Dónde, dónde lo va a llevar hoy? ¿Dónde lo va a llevar hoy? Ahí. Va a pasar una vergüenza. Acuéstalo, acuéstalo. <risa> ¿En serio? Oh, está pasando una vergüenza. ¡Tu regalo! ¡Tu regalo! <risa> ¡Tu regalo! ¡Ay, reloj! ¡Ay, ¡Ay, reloj! ¡Ay, Ve, ve. ¡Cómo, ¡Cómo, han el pelado, wey? No, ayer ayer fue por decisión propia Hoy, hoy, ah, día, no día, hoy, día, hoy ya no sé qué día, hoy ya se resistió Hoy, ya se resistió. hoy ya... eso, eso va a ser, tamán, Eso va a ser resistir Y viene, y viene, y viene Otra <risa> vez, Joder Ve Ve, Dos veces besado, Dos veces <risa> Aquí estamos en el campamento Zona Esmeralda, estamos con el pastor Franklin Chiluisa, director G.M. Y tiene una palabra para ustedes. Así que chicos de la zona que vayan a venir al próximo campamento, alístense y van con toda la actitud para ganar este campamento. Y este es un curso rápido de cómo se embala, así que pila, pila. ¡Ay! ¡Me hago bolita! ¡Me hago bolita! ¡Me ¡Sale duro la pierna pues! ¡Me hago bien! atrás! Agarralo, cañón, agárralo, agárra. A ver señores, así es como se hace. Ah, sí, este, sí. Esta es la última clase que les vamos a dar. Esta es la última clase que les vamos a dar. Ahora, Ahora levántenlo que lo vamos a llevar al al poste. Vamos al poste. Y este es el tutorial de cómo se embala. Chicos, ustedes decía, estaban demasiado verdes, no, verde, no podían. No Allá más cerca, más cerca de acá. Aquí, aquí, aquí hay uno. Allá más cerca hay uno, sí. De cabeza, de cabeza. No, no, no, páralo, páralo, páralo, páralo. Párese solito, párese solito. Párese solito, amigo, párese solito. Párese solito, Ya está amarrado. Ya está amarrado. Ya está amarrado. Ya está amarrado. Ya, ya, ya está amarrado. Y ese. Es? Oh, no, no, no, no. Sal, sal. Colabore, no se sale, más, amiguito, golpe, colabore. No peleen. No es, A la eso, eso, barrio, barrio, barrio. barrio. Oh, sí, sí, sí, sí, sí, sí los. Sí lo si los güeyes pelearon por su inventario, yo también. Por favor, póngale un trapo en la boca. Agárralo el cañolita, solo para. Ya, allá, para la camisa, suave, la boluda. Dale, apóstol. Ya póngase, póngase. Ay, me voy a caer, me voy a... Ya ponle, ponle, ponle, ponle, ponle, Ya ponle, ponle, ponle, ponle, que la cinta lo ponle, Se ponle, a ponle, ponle, dale. Es que lo mismo de esta manera que no pudieron y a ayudar. Bueno, ahora sí, ya vamos a hacer una entrevista. Ahora sí, ver, Rayon, ministro, ¿qué está pasando? Miren, aquí estamos dando unas clases intensivas, cortas también, porque no saben cómo embalar. Nada, es corta, pasaron, media hora para pasaron embalar. Pasaron media hora embalándolo allá y aquí lo hemos embalado... 5 minutos tenemos. 5 minutos. Y ahí está. Para que no se pruebe la atención, entregamos esta ofrenda. Esta ofrenda la entregamos. Para la nueva generación. es la foto, la foto. ahora A ver, venga para la foto, venga para la foto. ¡Vamos para la foto! para la foto! Déjalo tiró en la media cancha, déjalo tirar. Uy, lo tirar en la media cancha. Uy, uy, vale, dale, ahí, ¿no? eh. uy, me uy, no, ya, no, no. uy. Uy, tío, la paris, que más... Dale. <risa> la pintada! ¡A la más... la la <risa> <Dale, ahí. risa> I Ciao. you Aquí darte mi amor por siempre. y proteger tu corazón. Para mi Conmigo me siento. No, no, no, no, no, mi no, no, y proteger tu corazón y maldita acá una cántelos acá cántelos acá acá acá están las fans no diré quién soy esa ahí está guapo no? no, no. ah, ok no no, <risa> ¡No! hay luz, ¡No! hay, no hay presupuesto ¡No! Hay, no, hay presupuesto. no, hay, no hay presupuesto. Mira, mira, la puerta, No, no, no, no, no, no, no, Ay, no, mira yo grabo solo yo puedo sacar la mano y grabar no, no, no, corita no, no